Recreando el aula es un espacio, un portal en donde queremos compartir experiencias de uso de tecnología móvil en la educación en Colombia. Eh, inicialmente arranca como parte de nuestro programa de Smart School en Samsung, en donde desde hace tres años hemos estado teniendo aulas interactivas y procesos de investigación con la Universidad Javeriana y con la Universidad del Cauca. Y queremos compartir esas experiencias que hemos tenido. Eh, pero adicional a eso se están uniendo otros países de la red de Smart Schools en Latinoamérica como Argentina y otros países y queremos que también la gente que está teniendo estas experiencias en sus colegios, en sus aulas, también nos ayuden a compartir esas experiencias y las podamos subir a Recreando el Aula. Bueno, Recreando el Aula viene del de juego de recrear, por un lado, Volvernos a inventar el aula, eh, hacer de una manera distinta la actividad pedagógica que normalmente hacemos dentro del aula, pero también hacerlo de una manera recreativa, lúdica, que los niños encuentren las actividades que hacemos aquí con tecnología móvil eh, amenas y que podamos compartir, por un lado, actividades lúdicas, pero también con un objetivo pedagógico claro. Samsung como compañía que trabaja en temas de tecnología y de innovación cree mucho en el poder de ese trabajo constante, de estar explorando, de estar creando cosas nuevas. También como empresa coreana ha tenido un resultado muy importante en Corea, el ejercicio de la educación y la tecnología. Entonces, para nosotros es muy importante ese, esa unión de tecnología y educación y poder pensar cada vez de nuevo cómo podemos mejorar esos procesos educativos. Bueno, lo que queremos sobre todo es poder generar un espacio en donde se compartan esas experiencias, experiencias que en un principio vienen de Samsung, pero también sabemos y conocemos que hay cantidad de profes que están teniendo unas experiencias increíbles y, y que un profesor en eh, La Guajira pueda conocer las, eh, las experiencias que está teniendo un profe en el Cauca y poderlas empezar a aplicar, a adaptar, de hecho los contenidos y las aplicaciones que tenemos en, en, el, en el espacio en Recreando el Aula, lo que buscan es que no sean eh, unas disertaciones y temas filosóficos y ese tipo de documentos sino realmente muy prácticos cómo se... Eh, qué tipo de aplicaciones se pueden utilizar para enseñar el cuerpo humano eh, ese tipo de cosas en donde ya son del de día a día del profe en donde los profes están haciendo cosas muy innovadoras y muy interesantes allí y queremos poderlas compartir entre todos estamos haciendo cosas chéveres como por ejemplo eh, trabajando valores de paz construcción de valores de paz con el uso de la tecnología entonces por qué no podemos nosotros compartir eso dentro de nuestra red. Bueno, los usuarios van a arrancar encontrándonos experiencias nuestras de los Smart Schools que tenemos en las regiones, tenemos en Valledupar, tenemos en Colón, en el Cauca, aquí en Bogotá, por un lado van a encontrar eh, metodologías, van a encontrar aplicaciones, van a encontrar videos muy, como lo mencionaba muy prácticos muy directamente a la actividad pedagógica en sí y además eh, experiencias de nuestro Samsung Nómada que está eh, trabajando en diferentes regiones en, en el país desde lo rural creemos que el, eh, el componente rural también le puede enseñar mucho al, al, al sector urbano y el sector urbano del sector rural, entonces qué mejor que poder nosotros aprovechar la misma tecnología para poder generar ese compartir de experiencias. Bueno, el, el Smart School Nómada es una innovación colombiana inspirada en Colombia y hecha en Colombia dentro de Samsung eh, que lo que parte es de nuestra experiencia de Smart School de los últimos tres años en que ten, tenemos estas aulas digitales eh, que generan unos espacios maravillosos con los niños eh, donde se cambia por completo la dinámica del aula se, horizon, se horizontaliza mucho el trabajo se fortalece el trabajo en equipo eh, todos los procesos de innovación, creatividad, comunicación pero queríamos, estábamos restringidos a las cuatro paredes del aula entonces eh, pensamos en muchos casos, también hay muchos niños en donde se les dificulta ir a ellos al, a, al aula entonces si esto es tan difícil que el niño vaya al aula, ¿por qué no puede el aula más bien ir al niño? Entonces a partir de eso lo que eh, construimos fue este, esta pequeña maloca que contiene toda la experiencia de un Smart School, es decir, tiene toda la tecnología de Samsung tiene tabletas, tiene eh, gafas de realidad virtual, televisor, tiene eh, baterías tienen los contenidos, las aplicaciones, un internet inalámbrico y con esto podemos llegar directamente a las comunidades, trabajar durante un periodo de tiempo allí eh, o corto o largo, estamos trabajando eh, periodos de uno o dos días o inclusive periodos de años con, con estos Smart Nomads, y, y, y vemos cómo en las aplicaciones en diferentes sitios hay una riqueza cultural y de aproximación de la gente a la tecnología y al uso de la tecnología que de verdad nos ayuda muchísimo a poder retroalimentarnos unos a otros. Entonces, eh, esa, es, esa es la idea de poder que eh, NOMA eh, también esté capturando estas experiencias que se están generando en el sector rural y que las podamos traer a Recreando el Aula.